Que tengo que ir adentro? ¿Se lo vas a disfrutar. tú también? ¡Ay! Sí Es bueno, es bueno Porque es la mejor rumba que te va a dar fuera ¿Y cómo se llama? Deautismo Deautismo Deautismo Deautismo, de mamaditas de de Ah, ok Voy a intentar de llevar mis amigos adentro Pero están comiendo allí Okay. No, pues, no nos falle. Ok, pues. Chao. Chao, pues. Okay. <laughs> Hola, mi Morena. Yo, loco, yo no lo cayendo suelto para partirme a pito Si tú no lo pidas yo me acuerdo maldito Que nadie me sienta para ti Como yo estoy puesto para ti Es una luz a Medellín y de de la población Tiene que venir acá para festear, para rupiar. Una experiencia diferente. Ajá. ¿Y cómo se llama? Miro. Miro. second a second to like and subscribe to our channel. Hope to see you in the next one.